Hola buenas, aquí estamos en PASI vamos a empezar con la estadística, ¿vale? que es una asignatura muy interesante a veces parece difícil, pero simplemente hay que saber y qué hay que hacer cómo hay que hacerlo y con tranquilidad, porque el, el vehículo matemático que usamos las herramientas que usamos son muy sencillas son multiplicación, división, suma muchas fórmulas o Entonces sea, simplemente vamos a ir pasito por paso viendo cómo estamos haciendo cada ejercicio y seguro que al final del curso aprobamos todo, ¿vale? entonces vamos a ir al lío como ve, el caso más sencillo en estadística, una tabla donde se encuentran las frecuencias, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, y en otro vídeo veremos, o incluso en este si no da tiempo, como hacemos la moda, media y demás características de una, de un conjunto de, de notas, de puntos, del de dato que tengamos. Entonces, aquí tenga, tenemos este ejemplo, la nota de la gente que ve PASI, la nota que saca cuando se examina de estadística. Entonces, tenemos un montón de notas, vamos. Un montón relativamente, un montón para tener una tabla a mano. Esto realmente con tan pocos datos no sacamos mucho en claro, pero para estos ejemplos sencillos no sirve. Entonces tenemos por ejemplo aquí un 3, un 8, un 6, un 7, un 4, un 1, un 5, siempre hay una veja negra, 5, 5, 7, 10, 9, un montón de notas. Tenemos de hecho tenemos 15 notas. Entonces vamos a ver cómo se va construyendo esta tabla según los datos que tengamos. En este caso son notas. Tenemos una variable discreta. Eh, hay variables discretas y continuas. Cuando sea continuas ya veremos cómo se agrupan, pero en discretas es tan sencillo como hacer una tabla de toda la vida, donde x y, y son los valores que, que tenemos en, la, en nuestra tabla. 1, 2, 3, de 1 al 10, que son las notas. Tenemos variables discretas, es decir, un 1, un 2, nadie saca un 1,5. Podría sacarlo, pero nosotros no lo hemos considerado. Tenemos un 1, un 2, un 3, nadie saca un 3,5. Tenemos ya un 4, un 5, así, ¿vale? Tenemos variables, tenemos puntos eh, discretos. ¿Qué es lo primero que podemos estudiar de esta, de esta tabla? Aparte de los tipos de valores que tengamos Podemos estudiar la frecuencia Frecuencia absoluta Es decir, cuántas veces aparece un dato en, nuestro, en nuestra muestra Tenemos muestras porque no tenemos una población entera Nunca podemos tener una población entera No podemos preguntarle a toda mala completamente o a todo el mundo sobre las notas de asignatura Podemos coger un conjunto de gente y eso lo llamaremos muestra. Entonces nuestra muestra... Pues tenemos, por ejemplo, con el 1, empezamos y decimos, bueno, tenemos, uno, tenemos aquí un 1 y tenemos 2 1. Entonces nuestra frecuencia absoluta en esta tabla será 2, porque tenemos 2 1 en toda la gente que hemos preguntado. Seguimos con el 2 y luego vemos que tenemos un 2, pues solo tenemos un 2. Cuidado aquí con la diferencia que nos vamos a confundir, un 2, 2, 1 y nos olvidamos. Seguimos con el 3, vemos que tenemos 1, un solo 3 entonces podemos tener un solo 3 con el 9 tenemos un 9 ya esto son la excelencia los, los papitas tenemos un 10 y dos 10 tenemos, ve, buenas notas, ¿eh? somos buenos en entonces ahora aquí vamos a tener un valor que es la suma de todos estos sumamos 2 más 1 más 1 más 1 más 2 más 1 total, como todos habréis pensado la suma de todas estas frecuencias es decir, de todas las veces que aparecen estos números es lo mismo que sumar cuántas veces, cuántos números hay aquí. Es decir, tenemos aquí n, que es 15. Es decir, el conjunto total de datos que tenemos. Siempre, cuando sumamos esto, nos tiene que dar n. Es decir, el dato 1, 2, 3, 15 datos. Porque si no nos da esto, aquí al contar nos habremos equivocado en algún sitio. Entonces, inmediatamente después, <coughs> perdón, inmediatamente después nos aparece otro, otro dato más de la tabla. Que es la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta es simplemente ir sumando eh, la frecuencia, real, eh, frecuencia absoluta no acumulada, es decir, la data de la anterior, hasta donde estamos. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos aquí dos, entonces aquí la frecuencia eh, acumulada, hasta aquí es dos. Aquí el primer caso siempre es dos, es igual que esta frecuencia. Seguimos para abajo, a la acumulada será dos más una. Entonces aquí la frecuencia acumulada será 3. Seguimos. Aquí tenemos este 3 más otra más. Aquí tenemos 4. Seguimos acumulando. 4 más 1, 5. Es lo mismo que si yo miro aquí y digo 5. 1 más 1 más 1, 3 más 2, 5. ¿Vale? Siempre. Esto tiene que ser la acumulación de todo esto. Seguimos. 5 más 2, 7, 12 más 1, 13. Y aquí siempre podemos tener otra, otro rasgo para no equivocarnos, que es este último valor siempre tiene que ser n, ¿vale? Entonces 3 más 2, 15. Es lógico, tenemos la frecuencia aquí, esto es sumar todo esto, por lo tanto, esto y esto tiene que ser lo mismo, ¿vale? No queda otra. Y aparece otro dato más, que nos indica más, ya nos va indicando más, sobre qué, estamos, qué información nos puede dar este conjunto de datos, que es la frecuencia relativa. ¿Cómo se llama la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es muy sencilla. La frecuencia relativa, F sub i, porque tenemos mucha frecuencia relativa. Tenemos frecuencia 1, 2, 3, un montón. F sub i, un, un poco mejor, es igual a la frecuencia acumulada en S sub i, es decir, por ejemplo, si hallamos esta, pues será esta. Entonces, la frecuencia acumulada M sub i partido n. El conjunto total de datos. Es decir, relativa. B, tenemos fracción. Esto respecto a esto es que hay una relación. Por lo tanto, esta es la frecuencia relativa. Entonces aquí, F sub 1, para calcular F sub 1 será simplemente dividir 2 entre 15. Por lo tanto, F sub 1 será n sub 1 partido n. Es decir, n sub 1, 2, y n que siempre, siempre es 15. Entonces ya, está, ya sabemos que F sub i es 2 partido 15. Podemos dejar, operar o dejarlo en fracción. Siempre que en fracción somos, somos más exactos. Pero a veces para interpretar la tabla no interesa más obtener un par de decimales. Seguimos. Es muy sencillo, no tenemos que ir pensando más de la fórmula cada vez. Simplemente cogemos este, pues sabemos que, cuidado, no coger esta tabla, es esta, ¿vale? 1 partido 15, pues ya está. 1 partido 15. Seguimos. 1 partido 15. 1, 15 y 2, 15. Lo siento por el que pudimos hacer. Y por último, podemos tener lo. Lo mismo es cuando tenemos frecuencia absoluta. Aquí las acumulamos y vamos viendo. Esto no servirá. Porque diréis, bueno, digo, esta a mí me sirve para qué quiero acumulada Esto es muy raro. Veremos que después, para la moda y para otras cosas, nos servirá esta tabla. Entonces tenemos que hacerla. Frecuencia relativa absoluta. Siempre que sea absoluta, es con mayúscula. ¿Cómo codificar? Siempre que sea no sea absoluta, se representa con minúscula. ¿Cómo es? Pues lo mismo que antes. Simplemente vamos sumando las dos frecuencias, hasta donde estemos. Es decir, si queremos ya esta, pues sabemos que es igual que esta. Pero si queremos ya esta, sabemos que es esta más esta. Es decir, 3, 15. Si queréis, una forma mucho más sencilla de calcularla, en vez de tener que ir sumando fracciones, o decimales en el caso de que estuviésemos, es simplemente F sub y grande, es igual, solo que en vez de n minúscula, será n mayúscula, es decir, la acumulada, dividido entre n. Cuidado que este cambia y este siempre mantiene igual, que es 15 en nuestro caso, ¿vale? Entonces, simplemente nos fijamos en esta tabla, ahora sí nos fijamos en esta tabla y tenemos 4 sobre 15. Que si nos fijamos es ¿eh? 2 más 1 más 1, 4 sobre 15. 13 sobre 15 y 15 sobre 15. Y esto es otro indicativo de que no nos equivocamos cuando lo hacemos. Es decir, siempre la suma de todas estas frecuencias absolutas, tiene que ser 1, la última tiene que ser 1. Por lo tanto, obtenemos que siempre la suma de la frecuencia relativa, y es lógico, porque frecuencia relativa es respecto a algo. Es decir, aquí lo que tenemos es porcentaje. 2,15, si queréis lo hacemos con la calculadora, ya que no la dejan utilizarla. Vemos, y 2 dividido entre 15, tenemos que es 0,1, bueno, 0,13 periódicos. Esto es un porcentaje, ¿verdad? Esto sobre 100 es un 13%. por el periódico, un porcentaje poco raro, pero bueno. Es un 13%, aproximadamente. Tenemos aquí unos porcentajes. ¿Qué pasa? Que esto no es como esto. Esto puede sumar todos los datos que tengamos. Pero esto siempre, al ser porcentaje, tienen que sumar uno. Eh, Tiene que sumar 100, perdón. El 100% de la población. Entonces, cuando sumamos toda esta relativa siempre, al final, tenemos que tener aquí un 1 que hemos sumado el 100% de todas las frecuencias. El 1 es semejante en decimales al 100%. Entonces, si aquí no tenemos un 1, 1 tenemos que pensar que en algunos de estos, en algunas de estas fracciones, no nos hemos equivocado. Por lo tanto, volvemos a tener la misma semejanza que aquí. Las acumuladas siempre ¿eh? se repiten aquí. Sumando aquí, tenemos que tener aquí lo mismo. Y bueno, en principio, esto es lo, lo que menos lo más sencillo en estadística, ¿vale? Esto es básico, tenemos que manejarlo como el comer y veremos que a partir de esos datos y más podemos sacar información de esto porque hasta ahora mismo sabemos que tenemos un conjunto de notas pero ahora mismo no sabemos absolutamente nada. Simplemente hemos hecho una tabla. Veremos en el próximo vídeo cómo sacamos, cuál es la media, cuál es la moda, cuál a partir de dónde se repiten unos datos, a partir de dónde está la mitad de la clase y veremos un montón de cosas curiosas. vale Nos vemos en el próximo vídeo.